Mi nombre es Emi Pacheco Ribón. como habitante de Botón de Leiva, pueblo natal del maestro Aurelio Fernández Guerrero. Y en mi participación en la parte cultural del pueblo, les puedo decir del maestro mi vivencia personal. Él es un personaje polifacético, porque no solo tocó el millo, también tocó el acordeón, tocaba el clarinete, componía canciones, contaba cuentos y leyendas, además de sus propias experiencias. En alguna época visitaba por mi casa y nos contaba de sus vivencias, de sus historias, de su, de su largo vivir. Y al escucharle eso, yo, él fue motivante y me fui, fui tomando ese interés por la cultura. El maestro Aurelio ha aportado a nuestra cultura gran prestigio y reconocimiento a nivel regional y nacional. Él mismo fabricaba sus niños y en ciertas ocasiones me comentó que cada ritmo tenía uno. Yo creo que por eso él en esa mochila cargaba tantos millos para cada ritmo de la, de la cumbia que él tocaba. Él ha sido una persona que en su don de tocar el millón se hizo famoso en la región y gran parte del país. Pero cabe resaltar que grabó y tocó al lado de la Totomo Pocina. Estuvieron en varios países de Europa en 1984. Esto como botonero nos llenó de orgullo. También es emocionante cuando escuchamos que dicen de los milleros de Botón de leiva, del, del cual hace parte el señor Daniel Fernández Guerrero, que toca la tambora. El señor César. Fernández Guerrero que toca las maracas el señor Héctor Salva que toca la, el tambor y el señor Teodoro López que toca el guache estas personas al lado del maestro hicieron una agrupación digna de admirar él ha transmitido su legado a hijos nietos para mantener viva su obra eh, a mí me parece que el maestro es un coloso de la cultura al que aprecio inmensamente.